¿Quién es? ¿Quién? ¿Él? Se llama Vi ¿Por qué? Ay, que me encanta, me gusta, me gusta Básicamente destruí mi cuerpo en diferentes tipos de formas Me dañé el pelo, me hice piercings, me tatué Hoy día me sacaron como 20 litros de sangre Después de muchos años Pude volver a pasar un año nuevo junto a mi familia cables como que cuelgan y uno piensa que se va a morir Pero no se muere, pero casi se muere oh, Me muero, me morí ya, ya. Ya me morí, adiós. Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy les voy a mostrar un poco de las cosas que hice durante mis vacaciones en Chile Ya estoy de regreso en Corea, pero igualmente quiero compartir con ustedes algunas de estas cositas Como podrán ver, me hice un tatuaje, la flor de Sakura en el brazo izquierdo Muy bonito Y atrás de la espalda me hice una luna con el Dark Concept de Sailor Moon Que también me encanta No sé si les importa saber este dato, pero cada vez que yo me hago tatuajes o piercings Siempre pido que sean mujeres las que lo hagan Más que nada porque siento que este mundo del tatuaje de los piercing está muy dominado por hombres y cada vez más hay grandes artistas mujeres que están haciendo estas cosas y creo que merecen mucho reconocimiento así que también les voy a dejar acá abajo en la descripción del video el Instagram de la chica que me estatuó porque realmente es una diosa oh, Hola día, no me acuerdo eh, yo llevo como una semana acá en Chile y ya me huevan mira me dice este aro, este aro hoy día me tuve que ir a hacer exámenes médicos y me tuve que sacar este aro y eso que me lo había hecho como hace dos días, weón, me dolió la vida y ponérmelo me dolió aún más, pero gracias Natachan por ponérmelo weón, el pelo se me ve la raja, weón. Cáchate este color, o sea, weón, me encanta. Mira, tengo aquí dolor, tengo inflamado, así que yo creo que me voy que tomar un ibuprofeno. Pero yo a toda mi vida, mira, yo tengo pene y ibuprofeno, todo, ra, ra, ra, ra. Y ahora nos vamos a tomar una cerveza porque estamos aquí en el barrio. Perfecto, muchas gracias Y bueno, estoy living Living the best life The best time of my life por ahí. Uh, ¿Qué iba a decir yo? ¿Se me olvidó po? Um, ah, que hoy día fui barrio Italia Y me encanta, muy bonito todo Muy hipster, muy así como Vegan, gluten free Y Igual yo no soy gluten free ni vegan Pero igual bonito verlo y eso pues, uh, las chiquillas van a tomar algo, yo ya no, no puedo tomar porque en realidad. Ah no, pues no puedo tomar po, por, por el tatuaje. No puedo tomar. Pero. ¿Te hiciste un tatuaje también? Sí, pues, no ya lo conté. Entonces, bueno, básicamente he mi cuerpo en diferentes tipos de formas. Me teñí el pelo, me hice piercings, me tatué. Hoy día me sacaron como 20 litros de sangre. Entonces, como weón, bueno, por favor. ¡Respétate! Bueno, acá estoy en Barro Italia comiéndome una torta porque me como todos los postres siempre eh, Acá estoy comiendo comida peruana con mi amiga, muy rico, como siempre Acá, flores amarillas, eran bonitas, asterix Sangria, because why not, beach. Acá vendían unos postres en forma de pene que se llaman tulas y que se suponía que era como gracioso comerlo y era como la experiencia del momento y aquí está la cena de Navidad eh, que hice con decoración y un fuego absolutamente natural. Aquí pueden ver a mi perro corriendo a mis brazos. Ay, mirá <risas> <que vino. risas> Me he sentido muy emocionada con mi hijo en la casa, eh, verlo llegar de sorpresa y que cocine tan, tan rico. Ya. Felicidad, querida familia. Felicidades Después de muchos años Pude volver a pasar un año nuevo Junto a mi familia Cosa que me alegró demasiado Amo mucho a toda esta gente Así que estoy muy agradecido Acá estoy junto a la Vero Mi mejor amiga de la infancia Estamos bailando para para Que es un baile tipo... Muy antiguo, no sé cómo explicarlo, pero de mi época que... Japón, de las más antiguas y que me encanta. Eh, esta es una de las coreografías que nosotros solíamos aprender antes. Estoy hablando hace 10 años atrás. No, mentira, como hace 18 años atrás? Tal vez. Pero eh, eso todavía nos queda en el recuerdo y fue un hermoso momento volver a bailar junto a mi amiga. <risa> acá bailando junto alta Cula cool, canción a Genie de Girls' Innovation Because Why Not, Queens del Universo Hola, llegamos acá al Cerro San Cristóbal con mi mamá porque vamos a andar en teleférico que son esos cables como que cuelgan y uno piensa que se va a morir, pero no se muere, pero casi se muere así que eso, eh, es un muy buen día hoy mi chiquilla está cada vez más clarita, me encanta día soleado, clima muy rico, me encanta esto está mejor que nunca mi mamá ya pero sufriendo la vida. Pero no, a mí fíjate tú que me encanta este clima. Así que por allá se toma el teleférico. Y nos vamos. Ustedes del lado derecho y ustedes del lado izquierdo. su No cambiarse de lugar y las puertas cierran solas, que les vaya muy bien. Gracias. Aquí te quiero ver dinero. <risa> ¿Qué me Creo que me a encargar miedo, ¿no? Oh, no, esto no me había sucedido antes. Esto <risa> no tiene nada de fuerte. Sí. <risa> <risa> sí, sí la... vale, Hay oh, que decirle: ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, que me cansé! ¡Wow! Muy bien. Aquí ya vamos subiendo en el teleférico. Ahí ya se puede ver todo Santiago. Está muy bacán, de verdad que sí. La última vez que vine a Santiago también hice la misma wea y de verdad me encanta. Muy bacán. ¿Cómo veis? Oh, voy tan relajada como nunca en mi vida. Churan, churan, Qué bacán, se ve muy, muy lindo. Está clarito el cielo. Está súper despejado, me encanta. Bueno, se súper bacán este lugar porque uno puede ver como todo santiago en realidad y aquí yo creo que ya estaríamos viendo lo que es huechuraba, colina, recoleta, o sea, no sé si recoleta pero sí huechuraba y colina y todas las como comunas que están más atrás así que acuático voy a llegar a la cima se ve muy bacán esto sería como independencia creo, recoleta bueno, hola, estoy acá en Algarrobo eh, eh, Estoy en la playa Aquí hay agua No me puedo meter como al agua se pone mucho Porque tengo el tatuaje recién hecho Pero, huevo, en el agua es demasiado helada Ayuda, por favor, no recordaba que el agua fuera tan helada Y ya me está dando hipotermia de los huesos Así que eso, estoy súper contento Y como pueden ver, eh, hay muchas como algas por ahí Nubes muy bonitas así que eso lo he pasado súper bien y ahora me voy a largar porque estoy abajo de un quitasol y como que de ahí nadie me mueve en realidad así que eso hola, bueno eh, también vamos a andar en bote un bote espero no marearme ni vomitar eh, y eso estoy con mi amiga acá mi frente brilla más que mi futuro pues no importa eh, todo sea por eh pasarlo bien así que eso eh, hace años que no ando en lancha y en bote así que espero no morirme eso, bye ya, bueno, estoy arriba del bote esta hueá se mueve pero mal es como ayuda el celular se me va a caer y se me está cayendo se me está cayendo esta hueá así que estoy aquí con la IES que va mandando correos electrónicos así que puedo oh, me, muero. me morí ya ya, ya me, me morí adiós Hicimos este paseo en bote con mis amigas, estuvo muy lindo, la verdad. El cielo estaba súper, súper azul. Vimos a los pingüinos al pasar, fue muy, muy genial, la verdad. Eh, el viento que hacía y el frío era otro nivel, uno podía ver como estas islas cuando uno iba en el, en el bote. Bueno, islas, penínsulas, bueno, no sé, niña, pero ustedes entienden. Eh, también fuimos al Canelillo, que es una playa que está al lado de Algarrobo, así que súper hermosa la vista de todo. Lo pasé muy muy muy bien y realmente extraño el verano en Chile. El día siguiente fuimos a comer un rico pescado al horno con unas papas mayos, también comimos machas a la parmesana, este caldillo de mariscos que estaba pero loco, de otro nivel, y también obviamente ceviche y más productos del mar que había que aprovechar. Había un perrito tan lindo que estaba ahí. ¡Oh! ¡Ay, mi siu perrito! Y la vista del restaurante era muy, muy linda. A pesar de lo lindo que era, no era tan caro, así que realmente recomendable. Así que ahora me voy de regreso a Santiago de mis mini escapada al litoral central. Así que, ¡es! Bueno, ahora estoy en un río. Que se me en en la Naturaleza y no sé por qué, porque... bueno. Y eh, estoy metido dentro del río, con la maca. Y sí, tanto tiempo, como que me coñeca acá a meterme al río Así que eso, pues, estamos dentro del río, agua Río, río, así que estoy viviendo The best time of my life Mamá, ¿cómo la estoy pasando? Hijo, divinamente bien, es un lugar maravilloso He estado meditando mucho con el sonido del riachuelo Con dos amigas espectaculares La sí más que la Guica, pero bueno, en fin, en la Guica. La maquita. Muy bien, ha una, sido una tarde maravillosa. Gracias. Salud. Aquí yo posando como que no me doy cuenta, así como para el image que cringe me doy, Dios mío santo. Ayudame, ah, el perrito, weón. Este perrito fue lo mejor del viaje, te juro. Am amando el lugar, amando el lugar, de verdad. Fue muy, muy lindo. El santuario de la naturaleza. Lo pueden buscar si es que van a Santiago. Si vienen en Santiago, muy bonito. Eh, la Maca muy amablemente nos llevó en su auto hacia allá, así que es un lugar súper lindo, mira, la conexión con la naturaleza fue real, real que sí, y me dediqué a buscar como piedritas en el río, así como muy, muy lindo, de verdad, muy, mira qué cringe más grande me doy, bueno, y eso, eh, es un lugar muy genial, se respira paz, no hay ruidos externos y de verdad es como una desconexión de la ciudad, así que de verdad se los recomiendo, muy hermoso lugar, y muy, muy nada, muy todo, muy, muy lindo, eso. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Él? Se llama Vi, ¿por qué? ¡Ay, que me encanta! ¡Me gusta, me gusta! Acompañé a mi abuelita a la feria. Todavía me sorprende lo caro que es Chile para muchas cosas. Fui a una exhibición, Adiós Pikachu, en el Museo de Arte Contemporáneo, muy linda. Y también me dediqué a comer casi todos los días comida peruana, que es mi comida favorita en el mundo. Y también me dediqué a recorrer muchos lugares que me encantan de Santiago. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en un próximo video donde les voy a mostrar Cómo es hacer una cuarentena en este país, en una casa tan pequeña, pero que... Ah. Próximo video en dos, tres días más. Nos vemos. Bye, bye.